Una organización de la sociedad civil se caracteriza por ser privada, voluntaria, sin fines de lucro y por tomar sus propias decisiones. En el 2006 en Chile habían 106.880 organizaciones, hoy ya son 234.502. Su distribución se concentra en las regiones metropolitanas, con un 26% de ellas y Bio, Bio y la Araucanía con un 12% cada una. La distribución de la población en Chile no es uniforme y tampoco la de las organizaciones de la sociedad civil. Si tomamos la cantidad total de organizaciones en el país y la dividimos entre sus habitantes, tenemos que en nuestro país hay 13 organizaciones cada 1.000 habitantes. En la Araucanía existen 29 y en la región metropolitana hay solo 8, ocupando el tercer lugar más bajo del país. Y si nos preguntamos en qué actividad se desempeñan, podemos ver que un 32,8% del total se dedica a desarrollo social y vivienda, un 31,6% a la cultura y recreación y un 13,3% a educación e investigación. En síntesis... Las organizaciones de la sociedad civil son relativamente recientes, están bastante descentralizadas y se dedican en gran parte al desarrollo social y vivienda y a la cultura y recreación. Este mapa nos muestra la diversidad y el crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en Chile, que convoca diversos intereses y actores.